Hoy que es 5 de junio Hoy va a estar interesante El tema Tal vez no, no sea tan largo ahora Pero fíjese el tema eh, Del devocional de, Diario de hoy El 5 de junio Es Jesús y los juramentos Ay qué, qué fácil es decir Mira te juro de esto Te juro por esto otro Te juro por mi padre Te juro por mi madre Te juro por mi hijo Te juro y te juro y te juro Te juro por Dios y, En fin ¿Verdad que es muy común decir eso? Bueno, pues veamos qué dice la Escritura al respecto. Y vamos a estar allí en Mateo, capítulo 5, versos 33 al 37, en la Reina Valera de 1960. Y dice ahí en el verso 33, Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, No perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Ese era lo que estaba escrito en los antiguos, en, la, en, lo que, en las costumbres y las tradiciones. Pero dice el Señor Jesús, pero yo os digo, no juréis por ninguna manera, o en ninguna manera, ni por el cielo. ¿Sabes por qué? Porque es el trono de Dios. O sea, no podemos andar jurando por el cielo, porque no es un lugar que nos pertenece todavía. Tenemos que lograrlo, pero viviendo la vida espiritual que Dios quiere y demanda de nosotros. Así que dice, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque ese es el trono de Dios. O sea, no podemos jurar por lo que no nos pertenece todavía, o lo que no es nuestro, porque ese es, es el lugar de Dios. Pero qué fácil caemos en las fallas de los juramentos, porque pues se ha acostumbrado, tal vez por años y años y años. Dice el verso 35, ni por la tierra, fíjate, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. O sea, no podemos ni jurar por el pedacito donde estamos parados porque dice que es el estrado de los pies del Señor, ni por Jerusalén, porque es la ciudad de lo, del gran rey, o sea, la ciudad de, del Señor, de Jesús. Y nos pone aquí el ejemplo, dice, ni por tu cabeza <ríe> jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro, uno, uno solo de tus cabellos, te los podrás pintar, pero no se hace blanco o no se hace negro. Entonces no podemos jurar por nada. Pero ¿qué está sucediendo?, la verdad es que es muy común, mi amado, mi amada, que andemos curando por lo que no debemos de jurar. Esta es una gran realidad. Pero fíjate también lo que nos dice el verso 37. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, o bien, no, no. No duda, afirmativo, sí o no. Dice, porque lo que es de más de, de esto, del mal procede. O sea, cuando tú sí es sí, no hay problema. Cuando tú no, no. No hay problema. La duda, la inseguridad, ya, dice, eso procede del mal, no, ya, ya eso ya no es bueno. No pongas duda, que tú sí sea un sí y que tú no sea un no. O sea, o lo tomas o lo dejas, pero no, eh, bueno, a ver si acaso, o dejan pensarlo después. No, no, que tú sí sea sí y tú no sea no en cualquier cosa de la vida. Qué interesante es, mi amado, mi amada, que podamos entender y comprender la palabra para poder tener más sabiduría de parte del Altísimo. ¿Te gustaría que oráramos? Vamos a orar, mira, tú pon tus propias palabras, yo nomás voy a tratar de servirte como una guía. Pero dile así al Señor, Padre Santo y Eterno y Maravilloso, qué hermoso es poder meditar en su Santa Palabra, porque nos sirve como una guía para... Tener una mejor calidad de vida, para tener una mejor relación con todas las personas que nos rodean. Padre, ¿cuánta sabiduría necesitamos? ¿Cuánto entendimiento necesitamos? Y pensar que está tan cerca la sabiduría, porque no más de agarrar su palabra, leerla y tratar de aplicarla. Y el enseñarnos a orar para tener una mejor relación con usted, mi Dios. Bendígame, Señor dándome la sabiduría para cuando yo vea un pasaje bíblico yo lo pueda discernir y lo pueda aplicar a mi vida y que a través de su santa palabra usted pues, me guíe a vivir cada vez mejor y que yo esté preparado preparada para cuando usted venga por su iglesia yo pueda estar listo yo pueda estar lista y que en el día del rapto yo también pueda ir a su reino celestial Señor, déme la sabiduría para entenderlo para la gloria de su nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Bendiciones. Yo espero que esta también sea tu oración y que la practiques todos los días y que el Señor te llene de sus ricas bendiciones. Y amén.